Buenos días, tardes y noches. Hoy voy, a, hoy voy a presentar un experimento. Para proteger necesitamos guantes, tapabocas y lentes. Y también atarse el cabello. Ay, ay, atarte tu cabellito. Ya, ¿cómo inicia el experimento? A ver, explícanos. A ver, ¿cómo son las piedritas? A ver, tenlas ahí. Estas piedritas las sacamos de una cuevita, ¿no? Entonces, ¿Eh? ¿ya qué vamos a hacer con esas piedritas? Vamos a comer polvo. Las vamos a convertir en polvo ya. ¿Con qué? Por ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que estás agarrando? Lo que Mortero. Está? Ya, entonces, a ver, muéstranos tu mortero. Pero muéstralo, muéstralo a la camarita, a ver. Y ahí está tu mortero. Entonces, a ver, ponlo ahí pues para que muelas las piedritas que ya pusimos, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer con ese polvito? ¿Me vamos a meter acá ¿Cómo, a meter? ¿Cómo se llama eso? ¿El tubo de? de... ¿Tubo de? ¿Ensayo, no? ¿Ensayo? Sí. Entonces, mueve la gradilla Mueve la gradilla No, o sea, es... el polvito ya está Ahora tenemos que ponerlo ¿En donde En el tubo de ensayo ¿Con qué lo vas a poner? ¿Con Ahí ya, con la cucharita. Entonces, sacamos un poquito del polvito. Ya, y eso lo va a poner en el tubo de ensayo. Ya. A ver. Dale, dale. Un poquito más, ponle. Un poquito más, para que tengamos una buena reacción. Ya está. Entonces, ahí tenemos nuestro polvito. Lo que pasa es que ese polvo viene de una cuevita y es roca caliza Entonces está hecha de carbonato de calcio en su mayoría Bueno Valentina, ¿y ahora qué vamos a hacer? Teníamos que echarle <ríe> teníamos que echarle el vinagre, ¿no? ¿Dónde está el vinagre? Tu vinagre, tú? ahí está tu vasito con vinagre Ya, entonces lo ponemos por acá Ahora, ¿con qué vamos a echarle el vinagre al tubo de ensayo? Con la pipeta, ¿dónde está tu pipeta? Hay dos pipetas, ¿no? Una pipeta que es para... Es para es para niños y otra es para... Esas son para mayores Ah, esas son para mayores y el otro es para niños Esa pipetita para niños se llama pipeta Pasteur, ¿Ya? Entonces, a ver, sácale. Agárralo, agárralo ¿Cómo se agarraba tu pipeta Paster? Ya, y ahora eso lo vas a meter al tubo de ensayo ya, sacas un poquito ahí al tubo de ensayo. Al tubo de ensayo, al tubo de ensayo. Ya, entonces a tu tubo de ensayo le pones ahí un poquito más. Un poquito más, y ya está. Y a ver qué, qué, qué está ocurriendo ahí. Muéstranos el tubito, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que tú ves ahí, Valentina? Está subiendo ¿Qué está subiendo? Las burbujitas Ay, ay, ¿qué pasaba cuando había burbujitas? ¿Qué se liberaba? El gas Un gas, ¿no? En este caso el gas que se está liberando es dióxido de carbono ¿Bien? Ahora, a ver, muéstranos cómo se utiliza la pipeta para mayores Porque Valentina ya es grande, ¿no? Entonces, esto de acá se llama propipeta A ver, yo ya te lo voy a presionar acá y tú ponlo la pipeta. A ver, muéstrales cómo se hace. Primero se pone así. Ya. Y ahí de ahí, ¿qué hacemos? Las cosas las damos un poco de acá. Del vinagre. Sí. ¿Qué cosas las hacemos? Muy bien. Bueno, con un poco Resamos de acá. Con un poco de aire, pero ya está bien. Trata de meterlo bien adentro, ahí, adentro del líquido, para que salga y agarre 10 mililitros. Ya está. Eso lo Ajá, ya, y ahora eso lo llevamos al tubo de ensayo. ¿Dónde está tu tubo de ensayo? Acá. Ya, y ahí y se sube. Entonces vamos a poner acá para que se salga. Ya. Pues nada, todo el tubo de ensayo se va a... llenar con, él. con milagre, ¿no? el vinagre, ¿no? Todo tubo de ensayo, todo esto, todo aquí. Ya, a ver, y de ahí lo dejamos un costadito, despacio porque es de vidrio, ¿no? Le sacamos eso, lo dejamos despacito, ya está. A ver, muéstranos tu tubo. Ahí se ven mejor las burbujitas, ¿no? Entonces, ¿por qué salían burbujitas? Porque era el gas. ¿Cierto? Se libera el gas en la reacción. Ya, ¿y qué pasa cuando lo calentamos? A ver... El gas se pone más, más caliente. Y eso, cuando le das temperatura, aumenta la velocidad de la reacción, ¿no? O sea, se vuelven más rápidas las burbujitas. A ver, dame un rato, vamos a ponerle combustible. Ve poniéndole el, el ganchito. Ya lo poní. Ya, ahora sácalo muéstralo a la camarita, muéstrale a tus amigos de YouTube ya está entonces ahora lo que vamos a hacer es acelerar la reacción con un poco de temperatura vamos a... ahí está agarra... agarra ya está entonces lo que está haciendo Valentina ahí es aumentarle un... la temperatura y eso hará que salgan burbujas más rapidito a ver muéstrales, muestrales tus burbujas las burbujas salen más rápido eh. Dale calor acá Dale calor, dale calor Uy, ya se apagó sí. <risa> Bueno, entonces Lo que más o menos, no sé si se logra observar Es que las burbujas están saliendo más rápido Porque como aumentamos la temperatura Aumenta la velocidad de la reacción sí. ¿No? A ver, guarda ahora tu tubito ¿Está manchado? Ah, límpialo, a ver ¿Dónde está el papel higiénico para limpiar? Ahí limpia tu tubito Ya está, ahora guárdalo Ahora tenemos otros dos tubos, ¿no? Son piedras diferentes Entonces, a ver, muéstrale las piedras de allá La pirita ¿Con esta? La pirita, no, la dorada ajá Entonces Valentina acá tiene un frasquito lleno de pirita Ya, entonces esa pirita ya la hemos roto Y la hemos puesto en ese tubito A ver, muéstrale tu tubito el de acá, el del medio. Este tubito. voy a mostrar. Ajá. Y en este tubito tenemos un poco de pirita molida. Ahora, el otro tubo tiene cuarzo. Muéstrale el frasquito del cuarzo. Muéstrale el frasquito del... Primero, ya bueno. Acá hay un poco de cuarzo. Que es dióxido de silicio. A ver, muéstrale tu frasquito con el cuarzo. Y acá pueden ver... Sí, es el cuarzo. Ya. Guárdalo, guárdalo. Y en ese frasquito de ahí, ¿qué hay? En el otro frasquito. ¿Este? No, en el costado. ¿Qué hay ahí? ¿Almejas? Almejas. Almejas. O sea, son carbonato de calcio también, pero de las almejitas, ¿no? De, de ese, la playa. De la playa que recogimos. A ver, guárdalo ahí. Ya. Ahora vas a hacer lo mismo. Vas a echar el vinagre porque queremos ver... ¿Quién reacciona más, no? Vimos que la roquita de acá, esta piedrita, sacó burbujas, ¿no? Hasta ahora sigue sacando burbujas. Ahora vamos a ver si alguno de estos saca burbujas. Entonces vamos a volver a llenarlo. ¿Ya? A ver, el de acá, el de acá, échale con el embudo. ¿Dónde está tu embudo? El embudo de ahí utiliza claro para echarle... No, al de acá, al de acá Ya, entonces, con tu vinagre Y el embudo, ponlo acá Ya Y ahora vamos a ver si hay alguna reacción A ver, muéstrale a la cámara el tubito Déjalo eso parado, parado Ajá, ya, y lo ponemos acá Para que no a ver, vamos a ver, hay alguna reacción ahí, entonces vemos que no no hay ninguna reacción acá, pero vemos que hay por ahí una que otra burbujita que está saliendo, ¿no? A ver Valentina, tú fíjate, ¿ves burbujas? Veo cosas, veo cosas pequeñitas. ¿Cómo? Veo cosas, no sé si hay burbujas. Sale una que otra, ¿no? No hay burbujita, ¿no? Hay poca. Ya, a ver, vamos a ver ahora con el, con el cuarzo. Vamos a ver con el cuarzo. Entonces. parece que este caso se va a poner. Usemos la pipeta para niños, a ver, la pipeta para niños. Ya, entonces con la pipeta para niños vamos a echarle un poco de vinagre. Ya está. Ya, a ver, ahora muéstrales, a ver si hay reacción o no. Vemos, ¿hay reacción? No. No, no, ¿ves que hay algo? No, no hay reacción, solo este y una reacción. Y un poquito de, de cuarzo, ¿no? Y ahí está, ya prendió. Entonces, a ver, cógelo tú. Cógelo tú, cógelo. Entonces muéstralo a la camarita, a ver acércalo a la camarita, tu fuego y... ¿por poquito? ahí, ajá ¿ya? estamos viendo, a ver. tengo miedo? ¿hay reacción? veo un montón de negro <risa> vamos a limpiarlo, vamos a limpiarlo ¿se está formando algo? o sí, igual? igual. Sí, igual, ¿no? Entonces no hay mucha reacción en ese. Y en el otro. Sí, que así. A ver, vamos a ver el otro. Pésame a mí, pésame. Pásame el de madera. El de madera. Ajá. Así. Sí. A ver, colócalo ahí en tu cosito de madera. Ponlo ahí y a ver. Bueno, no hay mucho. Se apagó. Se apagó. Vela <risa> yo ahora bueno. Que no hay mucho, no hay mucha benzina Bueno, pero <risa> Lo que iba a pasar ahora es que se iba a ver exactamente igual No hay mucha reacción acá con la pirita tampoco Ni siquiera el fuego. Ni siquiera se pudo el fuego, ¿no? Entonces, ¿cuál ah, es el que reaccionó más? Este Ese de ahí, ¿no? Con nuestra piedrita caliza Esta ¿Eh? es la piedrita caliza uh -huh. Esa es su piedrita caliza ya, entonces, en el próximo video, bueno, yo me dedicaré a explicar un poco de lo que es la reacción en sí. Valentina va a ser nuestra ayudante de laboratorio de ahora en adelante, ¿no Valentina? Sí. Ya, bueno, despídete de tus admiradores, a ver. Adiós.